¿De qué color es el carro del Alfa? ¿De qué color? No, pues, rojo es rojo que compró. Ahora. Y dime un elemento que contenga el escudo de República Dominicana El que tiene mando ahora mismo, el que tiene mando ahora es el Alfa El escudo El escudo, el escudo ¿Qué, ¿Qué color un elemento tiene el escudo de República Dominicana? El escudo. Dime el escudo de República Dominicana. ¿Qué contiene? No, no, no, no. Reportando para los sosobroso, papá Torima. ¿Qué ¿Color es el carro del Alfa? Rojo, rojo, rojo, rojo. Dime un color del escudo de República Dominicana. Rojo, rojo, rojo, rojo. ¿Color es el carro del Alfa? Rojo, rojo. Dime un color del escudo de República Dominicana. Azul. ¿Qué color es el carro del Alfa? ¿Es rojo, rojo. Aunque sí. ¿Con, con cuál con otro color. ¿Tenemos... Yo no, no lo visto bien normal, pero yo vi que es rojo. Tú sabes, no pides que es lo normal tiene, pero tiene, ¿Tiene negro. Tiene un color no? del no, no, escudo no, no, no. de la República Dominicana. El escudo ¿El es rojo. <risa> el color es el carro del Alfa. Rojo. ¿Rojo con qué? Rojo solo. Rojo solo. Rojo negro. Tiene un color del escudo de la República Dominicana. Azul. Rojo y blanco color es el carro del alfa bueno yo creo que mamey mamey o rojo mame. negro. Rojo. Rojo, negro. rojo negro dígame un color del escudo de república dominicana el escudo un color cualquiera el azul. azul azul rojo azul y rojo de qué color es el carro del alfa rojo rojo negro rojo negro sí dime un color del escudo de la república dominicana azul otro. Rojo. que más tiene? ¿Ya? Blanco. ¿No tiene más Sí, blanco. Hay blanco, hay blanco. Hay blanco. ¿De qué color? Rojo con negro. ¿Rojo con negro? Dime claro. un elemento del escudo de República Dominicana. ¿El escudo? Que contenga el escudo, un elemento. como así que contenga el escudo? ¿Qué contiene el escudo de República Dominicana? ¿El escudo que contiene? la bandera de aquí? Sí. La Biblia. ¿La Biblia? Claro. El ¿Qué oh, no. ¿Qué la ¿De qué color? Blanca. ¿De qué color? ¿De qué color? rojo de qué color es el carro del Alfa? Del Alfa, rojo. Rojo solo. El Bugatti, ¿sí o qué? Dime un color o un elemento que tenga el escudo dominicano. <risa> ¿Qué lo, que habla con eso? ¿Qué es el no, man? No el yo... escudo dominicano. Ese es el man y habla con él. Habla con ¿Qué, él. ¿Qué contiene el escudo dominicano? ¿Eh? ¿Qué contiene un elemento que tenga el escudo dominicano? Oye, me agarraste sorpresa, yo no la llego a ese código. Sorpresa, ¿no? no me llega el código. ¿De, a de qué color es el carro del Alfa? ¿De qué color? No, pues, rojo, es rojo hay que compró y dime un elemento que contenga el escudo de República Dominicana. El que tiene mando ahora mismo, el que tiene mando ahora, el, el escudo, el escudo, el escudo. ¿De ¿Qué, qué color? ¿Un elemento y el escudo de República Dominicana? El escudo. <risa> Dime el escudo de la República Dominicana. ¿Qué, <risa> ¿Qué contiene? No, no, no, no. no, ¿Un no elemento. No, no, no, no. Rojo. Ajá. Dime un elemento que contenga el escudo dominicano. Un color. Verde. Verde. No se sé no. Dígame un color que contenga el escudo dominicano. Eh, eh, oh, no puede ser el blanco o el rojo. Tú.